Hola amigos de mi y aquí Víctor habla Víctor Namiarroza, fundador de la Orden Lucifer y las Semillas del Oso Universal. La rectitud de la invitación para aquellas personas que quieran hacer un pacto con el Señor Lucifer, que me pueden llamar al 315-630-4823 o al 315 16 Mi correo electrónico atrévete y sorprender sorprender.com. No me escriban, no me llamen para decirme, ¡Arrepiéntete, arrepiéntete, que hizo bien pronto! No, no pierdas su tiempo, señores. Yo soy un religioso de vocación. Yo soy un religioso por principios. Soy un religioso por devoción, por amor a mi Señor porque Él me cambió la vida. Y ahora quiero que Él cambie su vida. Así como ha cambiado la vida, miles de personas alrededor del mundo también lo no puede hacer con ustedes. Pero la decisión es suya, no lo siga pensando. ¿Acaso no se han cansado ustedes de estar bebiendo cada ratito, Me siguen en redes sociales, ven mis publicaciones, pero no siguen pensando. Él hey, cambiará tu vida tú lo quieres, pero el paso lo tienes que dar. Tú, ¿ok? Descen la oportunidad de vivir de una manera completamente diferente. Descen esa maravillosa oportunidad. Él va a cambiar la vida. Él va a cambiar su vida. Como lo hizo con mi vida. Como lo hizo con la vida de miles de personas en todo el mundo. Como lo hizo conmigo. Pero la decisión es suya. O si quieres seguir en el 2023 adorando a un Dios destino que nunca le va a escuchar y que si le escucha. Nunca le va a responder. Es decisión, decisión suya, señores. No respondo nada por redes sociales, no respondo nada por WhatsApp, no respondo nada por Instagram, ni por Facebook. Únicamente en mi WhatsApp 315-630-4823 y el 326-96-2816. Estoy en Colombia. En los próximos días, dar a conocer la primera reunión del año que se ejecutó acá, en Terruz y Fijarinos y Terluz. Voy a dar a conocer lo que se puede mostrar. Hay cosas privadas. Hay ceremonias privadas que únicamente tienen acceso los miembros, los pactados. Hay cosas que yo no voy a poder mostrar por obvias razones y pueden hacer lo que quieran. Las imágenes no son buenas y cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Pero todo lo que se hace acá en las instalaciones está bajo los parámetros legales, está dentro del marco legal. Hay cosas que se hablan acá en la organización en las reuniones hay cosas que se hablan, que se dicen, que no se pueden publicar. Otras sí. Y eso es lo que ustedes van a ver en los próximos días, como publiqué muchas otras en el año inmediatamente anterior. Mi nombre es Dr. Damián Rosa Villarreal. Atrévete ya y déjate de sorprender.